Gracias, presidente. Señorías, celebramos hoy 40 años de democracia y yo quiero empezar dando las gracias. Gracias a la ciudadanía de este país que ha hecho posible que entren fuerzas de cambio en esta Cámara y que hayamos entrado con la fuerza suficiente como para que esta comisión de investigación sobre el caso Castor que hoy solicitamos llegue a debatirse en este Pleno. Esperamos para conseguir que esta comisión sea una realidad y que se acaben esclareciendo hechos y depurando responsabilidades, esperamos, como digo, el apoyo y el respaldo de ese nuevo PSOE al que sus bases han pedido que se sume al cambio y a la regeneración democrática de este país. Y a ustedes, señorías del Partido Popular, también les esperamos. Ustedes, que se declaran siempre tan firmes defensores de la or del orden y la ley, no entenderíamos que no apoyaran un proceso donde estamos pidiendo luz y, ta y taquígrafos. Que ustedes que se muestran tan escépticos cuando hablamos de abrir comisiones de investigación sobre la guerra de Irak, pero que las apoyan y las solicitan ustedes mismos cuando hablan de financiación de partidos políticos. Nosotros, Unidos Podemos, siempre estamos a favor de la transparencia, por eso apoyamos las dos comisiones, tanto la de los partidos políticos, la de la financiación, como la de la guerra de Irak. Miren, señorías. señorías Cuantos más datos sabemos sobre el caso Castor, más indignación los produce. Un proyecto ruinoso que deja en evidencia cómo una cierta clase política en España, en vez de velar y proteger los intereses de la ciudadanía que les ha votado y ha depositado su confianza en ellos, se pone al servicio de los intereses de las grandes empresas. Un proyecto que ha costado 1.300 millones de euros, que nunca ha funcionado, que ni se puede poner en marcha ni se puede desmantelar y que nos hipoteca a los ciudadanos los próximos 30 años. Un proyecto apoyado y respaldado por gobiernos del PSOE y del PP. Señorías, la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió durante el proceso de adjudicación, por qué y qué representantes de la soberanía popular y de los intereses del pueblo firmaron contratos que blindaban los intereses de grandes empresas y acabaron hipotecando a los ciudadanos. Las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a saber por qué no se tuvieron en cuenta los informes que advertían de los riesgos de construir un almacén subterráneo submarino de gas al lado de una falla activa. Tienen que comparecer responsables políticos y también responsables empresariales, pero también queremos que comparezcan representantes de la sociedad civil, expertos en contratación pública representantes de los ayuntamientos afectados, la Plataforma en Defensa de los del Senia y las entidades ecologistas que han trabajado el tema sobre el terreno desde el principio. Señorías, en los próximos 30 años las españolas y los españoles vamos a pagar más de 2.500 millones de euros en nuestra factura de la luz y del gas para sufragar el fiasco del castor. Un despropósito económico hecho a medida de un modelo energético que tenemos que superar, el de la dependencia de los combustibles fósiles y que necesita de grandes estructuras, un modelo funcional para los pelotazos, un nuevo golpe de capitalismo de amiguetes, de negocios que se acuerdan en los palcos de los estadios de fútbol, 2.500 millones más intereses que el Gobierno del PP y el ministro Soria se afanaron en, en, en pagar a los causantes del daño, alegre y resueltamente, como quien invita sabiendo que paga otro la fiesta, porque, señorías, la fiesta va a cargo de los bolsillos de la gente de este país. En definitiva, señorías, se trata de poner luz en un episodio bien oscuro de decisiones políticas de PSOE y de PP que han puesto en riesgo la seguridad de nuestras gentes, de nuestro medio ambiente. En el que, para completar el guión de trama mafiosa, el que acaba pagando es la ciudadanía que acaba asumiendo los costes de la estafa, pagando en su factura de la luz y del gas los costes de ese proyecto faraónico fallido, apuntalado, como hemos dicho, por un modelo energético caduco, irresponsable e insostenible. Esta comisión ha de servir para dar respuesta a esos ayuntamientos, a esos colectivos y plataformas de las comarcas del Baix Maestrat y del sur de Cataluña que llevan tanto tiempo advirtiendo del peligro y que han tenido que sufrir eh, como el Gobierno no les escuchaba y que sí, y sí que se aplicaba, sin embargo, en redactar reales decretos a medida para el enriquecimiento de sus grandes empresas amigas. La ciudadanía, señorías, Está harta, está harta de rescatar bancos, autopistas, grandes proyectos de cuestionable interés público y de inasumible coste medioambiental. Por eso, señorías, creemos necesario y urgente crear esta comisión. Y además, acabo como empecé: no entenderíamos que ninguna fuerza política se opusiera al esclarecimiento de estos hechos. Muchas gracias. Gracias, senadora Jiménez. Pasamos al turno de portavoz.